ministro, ¿Cuál es la situación de nuestra región del Maule en el conjunto de inversiones nacionales que se va a hacer por parte del Ministerio de Obras Públicas con el fondo COVID? El ministro nos ha señalado que en la suma de recursos sectoriales, extrasectoriales, más COVID, en nuestra región es la cuarta, quinta región, eh, después de regiones como la Araucanía, los Ríos, Valparaíso y, y Santiago. Y eh, obviamente nos interesa priorizar eh, más recursos que los que han salido en la prensa eh, publicados. Le pedimos el detalle, nos va a enviar el detalle de cada una de las obras. Y además eh, ver la situación específica de eh, temas que están rezagados, que vienen prometidos hace más de dos años eh, y que obviamente son fundamentales para las provincias de nuestra región. Eh, además de hablar de cómo potenciar un área que es vital, que es el turismo eh, en el Maule y que es una región que no se conoce toda su potencialidad y toda su riqueza, y comprometimos ahí ayuda, ayuda y coordinación con el Ministerio y el Ministerio de Economía. Bueno, hemos tenido una interesante conversación con la consejera y con la senadora respecto de las inversiones del Ministerio en, en el maule para los próximos dos años, que incluyen no solamente el presupuesto habitual, sino que también lo que va a agregarse por este plan paso a paso nos recuperamos que va a estar en todas las comunas, pero particularmente con interés en lo que sucede en la región del Mar. Hay cosas muy interesantes que hemos, que hemos conversado, particularmente en el, tema de, en el tema de caminos, en el tema de turismo algunas de ellas coinciden mucho con algunas de las iniciativas que tiene el Ministerio de Economía a través de la subsecretaría, así que mucho interés en colaborar y en participar en esas iniciativas y ver la factibilidad que puedan tener. Bueno, agradecer la invitación que, que me hace la Senadora Rincón, junto a esta reunión con el Ministro de Obras Públicas. Nos llamaba mucho la atención que dentro de este plan de reactivación económica paso a paso que incorpora distintos ministerios como Obras Públicas, Vivienda Infraestructura, a partir del fondo COVID, solamente para la región del Maule se había anunciado el programa para desmalecer el río Mataquito. Entonces ahí él no hace la aclaración que eh, efectivamente este, este plan paso a paso, programa de reactivación, incorpora también recursos... Eh, ...extrasectoriales, donde se encuentran los recursos para terminar el hospital de Curicó... ...que son más de mil millones de pesos... ...y la cárcel de Laguna en Talca, que son mil millones de pesos... ...además le planteamos otras inquietudes que teníamos respecto de proyectos inconclusos... ...como el, el colector Paloa que su diseño quedó inconcluso en el año 2017... Él nos dijo que obviamente eh, no va a estar listo el colector Chapaloa cuando esté listo el hospital, pero se está trabajando en eso. Además, le planteamos la idea de, de implementar un plan eh, aguas lluvias para la, la comuna de Curicó o la actualización de este, ya que está muy obsoleto. Y la verdad es que le estuvo eh, muy llano a ir incorporando eh, algunas mejoras, sobre todo en eso, y se le plantearon otras. Otra idea ideas como, por ejemplo, incorporar un plan que permita asfaltar o pavimentar los caminos que no están enrolados. Además se le planteó la creación de, de un programa que permitiría eh, los recapados asfálticos y construcción de sendas multipropósitos, ya que en el último periodo hemos avanzado en más de mil kilómetros, pero queda mucho por trabajar y la idea es eh, colocar hincapié en la mantención de estos caminos, ya que con el paso de camiones forestales y gran tonelaje esto no dura mucho.